Este video tiene que ver con cómo usar la, mi página que he creado. Aquí en el primer link aparece la presentación. De acuerdo a la unidad que vamos a tratar en esta página, que es la unidad didáctica de ecuaciones cuadráticas. Y por lo pronto eh, aquí aparece de alguna manera, la introducción de las ecuaciones cuadrática y qué objetivo tiene un entorno virtual de aprendizaje, ¿cierto? Para este contenido, ¿ya? Luego aquí se localiza lo que es la presentación de la formación, ¿cierto? Qué es lo que se va a aprender, como por ejemplo, qué es la ecuación cuadrática, cómo se clasifica, para qué sirve, los objetivos del curso, las competencias que tiene que tener uno, las previas... Para que pueda hacer este curso y las competencias que se espere que logren por otro lado el punto 3 el punto4 son los contenidos el punto 5 cómo va a ser la evaluación cierto en donde aquí van a existir eh, tareas pruebas y tienen los porcentajes para para que el alumno apruebe por otro lado tengo la planificación que general que este curso está hecho para cuatro semanas y de seguro dedicación por lo tanto tiene 24 horas totales luego existe una lectura teórica que es la que sustenta este, esta página ¿ya? que me dice que me, les cuento aquí por qué se utiliza este tipo de página luego vamos a la fase inicial que es donde se inicia el tipo de trabajo eh, para aprender las ecuaciones cuadráticas esta sí, en fase inicial, fase de desarrollo, fase de aplicación y desarrollo, y generalización y transferencia. Y hay un link de consultas para que se pueda comunicar conmigo. ¿Ya? Eh, bueno, la fase inicial: cada, en cada fase se da una pequeña explicación qué es cada fase y qué es lo que se quiere lograr. ¿Ya? Está dividida en bloques y cada bloque tiene actividades en donde tengo actividades de aprendizaje ¿ya? por ejemplo la primera actividad dice conceptualizar la ecuación de segundo grado no es cierto el contenido de la ecuación de segundo grado y la descripción de las actividades para que tú como alumno aprendas Entonces aquí si ustedes pinchan va a aparecer el concepto de la ecuación cuadrática ¿ya? el alumno va a estudiar, va a aprender lo que significa. ¿ya? Las soluciones de la ecuación cuadrática, como un inicio del estudio, luego eh, lo ideal es que el alumno tenga varias posibilidades de aprendizaje, que sea a través de un texto, de videos, ¿cierto? y las aplicaciones. Por lo tanto, si yo pincho aquí. ¿no? se dirige un vídeo saber la práctica donde se implican todos de los conceptos una nueva unidad temática de... y posteriormente viene la tarea a realizar que luego de haber realizado los vídeos tiene que construir un glosario ahora si el alumno sabe que es un glosario aquí doy la, le pongo el link y aquí automáticamente aprende que es un glosario y posteriormente acá, aquí tiene que alojar la tarea por lo tanto aquí el alumno se identifica y confecciona de alguna manera o completa este glosario con todo lo que aprendió revisando los videos anteriores y la lectura y por otro lado hay una tarea 2 que es trabajar con, con eh, Esto se llama con actividades multi, eh, educativas multimedia. ¿ya? Aquí tiene cinco El objetivo es que esta practique, las realice y si se equivoca, las vuelva a hacer. Por ejemplo, si miramos la primera. Tenemos que esperar que funcione un poquito. Le damos comenzar. Y si ustedes ven, es una completación de palabras. Por ejemplo, aquí dice una. Una ecuación de segundo grado, con la con que tiene la fórmula general, la forma general, ¿no es cierto? Ya el alumno cuando ya haya, esté avanzando un poquito más va a poder contestarla y si se equivoca bueno, llega un momento que después la puede comprobar y a ver si se equivocó, tiene errores para poder reafirmar sus conocimientos y apropiarse con, de mayor manera. Y posteriormente ya termina un lo que uno... Tiene que pasar al bloque 2, realizar todas las actividades, ¿cierto? No tener actividades de aprendizaje, en donde va a tener que realizar la tarea y los trabajos de multimedia. Por otro lado, existe en esta parte un foro colaborativo, en donde los estudiantes se pueden comunicar entre ellos. Y por último, el bloque, la prueba del bloque. Debe pinchar acá el alumno. Y aquí tiene una prueba online donde tiene que tiene que registrarse con su correo, su nombre, que es un dato obligatorio, aquí va a dar siguiente y le va a aparecer la prueba para que la conteste. Y una vez terminada ahí, puede saltarse o a la fase de desarrollo, en la cual tiene que hacer otras actividades.